Tenemos instrumentos para tocar rock Vamos a mostrarles los que usamos Los Rockolis Los Rockolis Los Rockolis Los Rockolis Está también el bajo, suena Sweet.